Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer una tarjeta sorpresa para cumpleaños personalizada con los osos escandalosos me parecen unos ositos muy tiernos y no podía dejar de hacer un video con este trío de traviesos para que sorprendas a tus seres queridos en esta fecha tan especial como es el día del cumpleaños ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso vas a cortar dos tiras en cartulina una de 10 x 30 centímetros y otra de 10 x 40 centímetros vas a dividirlas en tres partes de 10 cada una y esta en cuatro partes de 10 centímetros cada una las voy a repasar con lapicero sin tinta para poder doblar más fácil hacemos lo mismo con esta ahora voy a aplicar silicona líquida en el centro de esta le vuelta y vamos a pegar así que sería para doblar así voy a abrir esta y vamos a dibujar acá un osito, bueno encima vamos a dibujar los tres ositos, voy a hacer acá las orejitas como pueden ver está muy fácil el gorrito este sería el pandita. Vamos a hacer los ojitos así y dentro hacemos la bolita negra. La naricita. Vamos a hacer esta línea acá de la naricita y la boquita. Y vamos a hacer el otro osito. Van a ir haciendo los ositos así como los estoy haciendo. Como les digo, yo dibujo eh, los ositos o lo que yo hago en los vídeos, lo dibujo porque no tengo por acá cerca donde imprimir las imágenes, pero ustedes las pueden imprimir ahora vamos a pintar así, este ojito lo va a pintar gris, la orejita igual gris y voy a delinear con negro, acá delineé los dos ositos a este le pinté la lengüita este sería el osito café y lo van a pintar todo café y acá la boquita sí la voy a pintar con café más oscuro acá lo que hice voy a pintar con marcadores resaltadores y cebolitas punticos porque como motivo de cumpleaños ahora voy a pintar acá el gorrito y voy a hacer punticos amarillos así lo hice pinté con marcador resaltador el fondo y luego hice punticos estrellitas acá delineé y las bolitas del gorrito vamos a dibujar acá de nuevo los tres ositos recuerden que estas imágenes las encuentran en google solo hay que escribir osos escandalosos y le sale todo tipo de imágenes a los que les gusta dibujar, acá los dibujo. Vamos a hacerle acá como un pitico porque la tarjeta de cumpleaños. Y ya termino de dibujar la carita de, los, de este osito. Cuando terminemos de dibujar van a pintarlos, el del centro es el café, este es el blanco cada vez café, los está abrazando los dos, nos quedaría así ahora voy a utilizar o reutilizar este empaque de milo voy a cortar estas partes voy a sacar esta y voy a doblar así vuelvo a doblar y voy a cortar esta parte que me sobra que sería para sacar las banderitas plateadas para colocar en esta parte las van a pegar así acá las delineé con marcadores resaltadores igual la pueden delinear con negro pero me parece que de colores se ve muy bonito porque es de cumpleaños y voy a escribir acá feliz cumple. Si quieren escribir la palabra completa, escriben la frase más pequeña. Acá la pinté y voy a delinear con el marcador para hacerle la sobrita negra que me parece que se ve muy bonito. Y copié... En estas partes, mensajes. Hoy quiero decirte que te quiero mucho y que manera que existas, que tengas un lindo día. Hoy he despertado con el corazón acelerado y con una sonrisa que no se borra porque he recordado que es el cumpleaños de una persona maravillosa. ¡Feliz día! Para ese ser especial que se ha ganado mi corazón y me roban miles de sonrisas todos los días. Vamos a cerrar así y vamos a pegar esta en esta parte. Volvemos a cerrar. Pegamos esta en esta parte, cerramos así, que queden los tres ositos y cerramos así. Pegamos acá esta. Y de nuevo vamos a cerrar y acá le pegamos otro mensaje. Que pases un día genial y que todos tus deseos se hagan realidad. Vamos a hacer el sobre, acá les dejo la medida y vamos a pegar. la tarjeta en esta parte vamos a doblar y voy a utilizar el mismo papel de milo este es un imán publicitario que ya pegué uno acá en esta parte de atrás y esta parte de cartulina una tirita de cartulina voy a aplicar acá silicona líquida y voy a pegar la cartulina Voy a pegar una hojita amarilla en este lado y vamos a cerrar así para pegar este otro imán encima y aplicar silicona líquida y doblar así, hacemos el quiebre bien acá, ahora voy a abrir. Y en esta parte vamos a copiar el nombre de la persona que está cumpliendo años. Y voy a delinear o hacer sombrita de nuevo para resaltar este nombre. Y voy a hacer dos corazoncitos en este lado igual los voy a delinear nos quedaría así voy a cerrar para hacer el sobre como si fuera un regalito voy a aplicar silicona líquida y les dejé la medida de las tiritas o de esta tirita vamos a pegar acá y para hacer pegamos bien, para hacer el moñito voy a aplicar silicona líquida y voy a pegar así ahí está la medida de las dos tiritas, las pegamos así las dos, voy a aplicar silicona líquida en esta parte y las voy a pegar así para que quede el sobre como les digo como un regalito me parece que queda muy novedoso y vamos a aplicar acá silicona líquida y pegamos el centro una bolita de goma eva Bueno, él tiene que saber, o la persona a quien se le va a obsequiar, tiene que saber quién le regala. Vamos a pegar esta tirita blanquita, que como ven le dice unas rayitas, y vamos a escribir el nombre de quien obsequia la tarjeta. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el tutorial del día de hoy les haya gustado. Manito arriba, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.